Hola amigos, en esta oportunidad vamos a estudiar ahora lo que es una red privada virtual, VPN Muy bien, normalmente cuando conectamos nuestros dispositivos a internet ya sea nuestros teléfonos móviles o nuestro televisor eh, y lo conectamos a internet normalmente es el proveedor del servicio de internet que nos proporciona este a través de un, de un router de un modern router también puede ser muy bien, eh, y nuestros datos pues pasarían directamente a este proveedor de servicio, llegan a internet y regresan también por allí. Entonces, eh, no, no están filtrados estos datos, ¿verdad? Viajan así de esa manera esos datos. Que, sin embargo, con una red privada virtual, VPN, pues eh, se forma como una especie de túnel VPN, de tal manera que nuestros datos pasan... Eh, encriptados digamos a, a, al proveedor de internet sino igualmente pasan también por el proveedor de internet pero de una forma encriptada y, y también regresan de esa misma manera bien eh, eh, varias máquinas varios dispositivos se pueden conectar a esta red privada virtual es una red verdad es una es prácticamente como una red eh, de que de, Cualquiera de nuestros dispositivos, estando en cualquier parte del mundo, eh, se pueden conectar, pueden estar conectados entre entre sí formando una red usando internet. No es como una red local donde las computadoras están conectadas entre sí, pero de una manera local nada más, ¿verdad? En este caso no, eh, las computadoras o dispositivos pueden estar conectados en cualquier parte del mundo y se eh, comunican eh, a través de internet usando precisamente pues una, una red privada abierta que puede que cuyo servidor puede ser propio o puede ser un servicio contratado a terceros bien cuáles son sus características bueno pues como habíamos dicho pues permite crear una red local a través de internet los datos viajan cifrados de tal manera que ni siquiera nuestro proveedor de Internet va a saber lo que, lo que podemos estar haciendo en Internet. Es ideal para empresas donde sus empleados necesitan trabajar a distancia, es decir, para el teletrabajo. ¿no? Imagínense que están, digamos, una empresa tiene sus sucursales en diferentes partes del mundo y desean conectarse a un, a un software. Eh, a un software muy importante para la empresa que la empresa necesita que ese software sea seguro entonces para poder conectarse a ese software pues utilizarían una red privada virtual ya que es una red donde los, los datos pues viajan cifrados ¿verdad? y los empleados se pueden, pueden crear esta red a través de esta red privada virtual se entrarían a este software e intercambiarían ya información pues ¿no? Otra, otra característica es que evita censuras y bloqueos geográficos de contenido. Bueno, como les había dicho, la, eh, el servidor podría eh, ser propio o podría ser contratado. Eh, generalmente, eh, contratamos un servicio de VPN. Y donde este servidor podría estar ubicado, por ejemplo, imagínense en Estados Unidos y si nosotros estamos, por ejemplo, en Perú. Entonces nosotros al conectarnos a, esta, a este servidor, a esta red privada virtual, eh, tendríamos acceso a páginas web que de repente en, en nuestro país estarían un poco censuradas o prohibidas. Por ejemplo, tendríamos as, a acceso a Netflix gratuitamente. ¿No? imagínense, este, lo, por ejemplo, en China también hacen un poco de esto, en China se, se, se conectan a Facebook, ustedes saben que en China pues están censuradas algunas, algunas páginas web, ellos eh, se conectan a Facebook porque tienen, se comunican precisamente a través de una red eh, VPN, donde el servidor está en Estados Unidos. pues, ¿no? Bueno, las ventajas, como habíamos dicho, pues eh, funciona... De tu proveedor de internet no sabe a qué te dedicas Se conecta y desconecta fácilmente Pues sí, es, muy, es relativamente sencillo eh, Si nosotros contratamos un servicio VPN externo Es realmente sencillo instalar este servicio en cada una de nuestras máquinas Y poder conectarnos y desconectarnos fácilmente Funciona en todas las aplicaciones Claro, pues tenemos, podemos tener acceso ...a todas las aplicaciones web y a todas las aplicaciones internas que podemos tener en nuestros en nuestras máquinas. Y nos proporciona una seguridad adicional, como les había dicho, pues los datos viajan encriptados. ¿no? Es muy importante entonces, para que la seguridad sea óptima, pues escoger un, un, un, un proveedor VPN confiable. ¿no? Porque recuerden que nada en realidad es seguro... Pues para hacerlo lo más seguro posible, pues nuestro proveedor VPN debe ser un proveedor confiable. Eh, en el mercado existen muchísimos proveedores VPN y bueno, eh, también nosotros, como les había dicho, podemos crearnos una red privada virtual propia con el servidor estando en alguna de nuestras oficinas, siendo una máquina de alguna de nuestras oficinas. El proceso es un poco más, no es difícil, no es muy difícil, pero sí es un poco tedioso. Hay que tener eh, ciertos conocimientos de, de configuración, sobre todo. ¿no? Pero, eh, pues, tenemos el, el problema de que estas redes son un poco limitadas, ¿no? Entonces, lo, lo, lo más recomendable es adquirir un servicio de terceros. Pero como les digo, eh, teniendo en consideración el prestigio que tenga el proveedor que nos va a dar el servicio de red privada virtual. Muy bien, entonces hasta aquí este tutorial. Espero les haya servido. Ya conocemos un poquito más sobre las VPN.